bienvenidos a un video más el día de hoy te voy a mostrar cómo fue el programa de radio que hice Opinólogos en Radio Trend Topic, eh, te voy a mostrar un poquito el backstage, no te voy a mostrar todo el programa pero te voy a dejar acá el link para que lo puedas ver. Así que ya dejé a Brandy en su laburo, a Luca en la guardería y estoy yendo para casa porque ya empezamos en una media hora más o menos el programa, por supuesto no puede faltar el café y si está Jennifer mucho mejor, Allá, vamos a ver si me toca el día de hoy para que me traiga suerte en el programa como pudiste ver anoche nevó no mucho pero nevo algo hola, hola Jenny, ¿puedo hey, tener un café por favor? a medium a la please? gracias Thank you. Thank you. gracias En el programa final creo que vamos a, a develar su verdadero nombre y su cara. Pero mientras tanto sigue siendo Jennifer. ¡Qué grande! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Bye. Free. te voy a mostrar lo que monté como es por zoom eh, bueno, una luz para que sea mejor la cámara y esto un consejo muy importante para los que hacen entrevistas por zoom siempre que está haciendo la entrevista veo que está así mirando para abajo porque está el teléfono así apoyado ¿no? pero si pones el teléfono o la computadora a nivel de tu cara se ve diferente entonces se ve al nivel de la persona que te está entrevistando, ¿sí? una base y que te quede la cámara. Te digo, ves, tengo la computadora acá derecho y está a nivel de mi cara, porque si no siempre te digo están, está, está siempre chateando por zoom, están así, entonces estás como mirando para abajo siempre, mantenete mi... o sea, a nivel de la cámara. Un consejo por si lo quieres tomar. Vamos a conectarlo a zoom. Ok, ya voy a conectar a zoom. Buenos días al universo y muy buenos días a mis amigos Eddie, Pedro y el genio de Chelo Azulay ¿Cómo le va? Bien. Buenos días a todos Buenas Buenas Chelito, te, después te pasamos, la gente nos puede seguir en el Facebook Live de Opinólogos, nos puede ver también después en Spotify todo, todos los programas, los 112 programas. Ahora también ahí viste la plataforma Twitch. Esto es lo que hacemos, nos divertimos en la mesa de café con amigos. Gracias, nos vemos el miércoles gracias. que viene en esto que es Opinólogos 6.0. Chau Chelito, chau, chau. muchachos, gracias. Chau. Bueno, acabo de terminar el programa de radio y, ¿sabes qué? Tengo una sensación como que... Voy a ver eh, a ver si llegó algo en el correo. Hoy puede ser el día. Acordad de que hace como dos o tres días me llegó la notificación por email que el permiso de trabajo estaba aprobado y me lo iban a mandar. Ya fui antes de ayer, ya fui ayer. A ver si está hoy. Y brandy la verdad que se está rompiendo el, el trasero, trabajando en dos trabajos, eh, medio tiempo. Mis papeles ya están adentro para el proceso de residencia y eh, de trabajo. Los papeles para trabajar... Duran un mínimo de tres meses. Para tener los papeles de residencia, como te dije antes, es bastante tardado. Dura hasta más de un año. Y acá lo importante es la paciencia. Tenés muchos papeles que completar. Es más, yo estoy esperando por mis papeles. Todavía legalmente no puedo trabajar. A medida que vamos a hacer estos videos, vamos a celebrar cuando reciba mis papeles. Espero que sea pronto. Hola, mi amor. No, todo bien, todo bien. Hay eh, una que.